Bienvenidos a otro video de tienda de segunda mano Solo que esta vez vamos a hacerlo un poquito Encondido porque las cámaras Ahora no son permitidas, no me pregunten por qué Está super weird, acabamos de llegar Y encontré algo que está demasiado bien Para Valentina iniciando desde ahora, miren que Ah, pero estas son las que están justamente de moda En este momento, y cuentan 9.99, es su size Del momento, y básicamente Está nuevo, vamos a ver qué encontramos Y les voy a ir enseñando Aquí como en yo me estoy metiendo porque ahora no se puede grabar, en fin, el le está rota por todos lados, así que les cuento. Voy a mostrarles la cosa que yo he conseguido, necesito que me ayude. Ustedes saben que las botas de vaquero están súper de moda, entonces he conseguido el número uno. ¡Ay! Uy, me encanta. El precio de esto son $14.99 y hoy todo lo que es azul está a mitad de precio, o sea que va a salir en $7. dólares. Oh, no. Esta mancha. me la voy a probar como quiera. A ver qué tal. Por otro lado, he también otra negra. Miren, díganme qué te piensan de ella. El precio de estas son 24.95 y esto tiene un 25% de descuento. O Entonces, sea, no sé bien en cuánto van a quedar. Pero, ¿cuál ustedes cogerían de lado? A mí no sé. Sure. También conseguí una cartera que me gustó bastante. Miren, es como, siento que sale como bien cool. Es como el Strap que me gusta. Esto, el precio de esta es $19.99, Ay no sé, me encanta, me encanta. Siento que está súper diferente. Sí, es de la marca Urban Express. No sé, nunca la había escuchado. Pero miren cómo es. Que para otoño y invierno está súper cool y está nueva. La de vuelta, nueva recita, ticket y todo. Love it. ¿Qué te seguí esta camisa que quiero cortarla ¿no? me gustan los cuadritos para otoño invierno como la crop top cortarla por aquí díganme qué usted pero lo mejor que he encontrado miren, esta camisa miren la marca que es Miren esta otra de acá Está bien chula, viene con la tapa y todo y miren el precio Necesito que vean las otras cosas que yo conseguí sí. Miren que, ah, esperate esta blusa me gusta. ¿Sí puede ¿Te gusta? Encontré un teacher gráfico que siempre son como mi favorito. Mira. ¿Precio esto? ¿Y el cuesta 24 dólares? 25 dólares. Muy caro. Pero está chulo. Y por último conseguí esto. Yo no sé qué te piensen Yo quiero como volver a top, Pero yo sé que si lo corto se va a dañar. Así que no te sé, miren el precio $7.99 Ay, no sé, Necesito ayuda con la bota No me decido cuál lado llevarme Yo no compro, aunque estén súper baratas Rasuradoras, labiales No sé, como que no me da buena pinta No me importa de qué marca sean No, no, no, no, no Hay cosas así como que yo le tengo como comprar en lugares así Cosa para las uñas Parece nuevo, pero yo no sé si está nuevo ¿Qué ustedes piensan de eso? conseguir okay. Un blanco Vamos a ver si recibe ¿Qué tú piensas? que una doctora o está bonito? parece una doctora o está bonito? ¿Qué te está me encanta. Para la habitación de Valen. Para la habitación de Valen hay demasiadas cosas chulas, miren. ustedes es Lady Victoria. Yo no entiendo, Mi vida, yo no me llevaría eso, pero ni porque me paguen para que yo me lo lleve. O sea, hay esa cosa, los días de novia. Y con esta cara, de demonios. Uf, esto está muy antropólogo es como no sé, para café o algo, pero leche. Miren qué lindo, me encanta. Y en ese otro decoración, qué bonito. Esto para poner la brocha, me encanta. Esta cosita. A poner como planta o algo miren el precio salimos señora el lugar que nosotros venimos es este se llama value village y ellos tienen como siempre un cartel con tres colores el de hoy era naranja 25% azul 50% y verde 75% siempre ellos lo cambian y no a ver si cuando están así de que 75% off Casi nunca tienen nada sí. de ese color. Y sí, yo no me desesperé ¿no? la no, cosa no. es que tú estabas pagando. La cosa es que habían oh, muchos especiales. Eh? Pero no hay cosas como interesantes. Se le rompió la cosita de esto. Y yes. No, eso ha sido todo por hoy. Terminamos en Home Goods. Si quieren ver qué hicimos en Home Goods? vayan al blog. Que seguramente tengan acá nada. O bata en uno día. O algo dos juntos. I don't know el este siguiente video será ese y eso fue todo para el video de hoy cuéntenme si les gustó que volviéramos a una tienda de segunda mano y díganme si quieren que sigamos haciéndolo